Yo quiero que el derecho a la libre postulación, sin restricciones, ¿eh? como se está planteando, lo hemos planteado para el Presidente de la República, sea extendido a gobernadores, alcaldes, diputados, diputadas nacionales, regionales, para que tengamos todos el mismo derecho, el mismo derecho y la misma dinámica, la misma dinámica. Creo que eso va a marcar un punto de ruptura, un punto de ruptura con la vieja democracia. Se va a imponer la tesis del buen gobierno porque a mí no me religieron ustedes porque yo uso chaqueta verde o franela roja o tengo verruga, ¿no? he cometido errores y todo, pero gracias a mi equipo gracias a mis ministros, gracias a ustedes creo que el gobierno nuestro ha sido bueno, ahí están todas las encuestas más de 70% de aprobación al gobierno bolivariano lo dicen todas las encuestas